fuerte cruce entre Flavio Mendoza y Enina La Torre. En el nuevo ciclo de Marcelo Polino, el cruce entre los compañeros del programa Flavio Mendoza y Enina La Torre, comenzó cuando hablaban sobre la popularidad del futbolista Matías de Federico. Tras la diferencia en opiniones. La discusión fue subiendo de todo y terminaron involucrando a su familia. Para vos la fama es el bailando y de harta y hay un mundo detrás del teatro. Hay gente que es escritora y que tal vez doña Rosa no la conoce porque no es culta, lanzó la esposa de Diego Latorre. Estás totalmente equivocada. También hay gente como vos que no sabes por qué está, pero está, respondió Bel. A mí no me me agrede en absoluto lo que digas, dijo Janina. Si vos me ninguneas, yo te ninguneo, contestó Flavio. Ese es tu problema, vos pensás que me ninguneas y ese o ese vos el que ningunea a Matías. Estás desde la semana pasada diciendo Cintia Fernández era y Matías no era nada. Sí, era un chico que los 19 años la rompía jugando al fútbol, argumentó la panelista, antes de las polémicas frases sobre sus familias. Mirá la discusión que mantuvieron. F2. Puntos el Gigolo salió con mi hermana y a mí me da vergüenza. famosa no es cualquiera, otra cosa es que tengas popularidad. Fama es dejar un precedente y dos puntos el gigolo dejó un precedente. Se encamó con tu hermana. Dejó un precedente y no es artista. F2 puntos pero para mí no es famoso. Pero ahí tenés. Tu marido estuvo con Natasha Howitt, se encamó con ella y se hizo mucho más famoso después de que se encamó porque ya estaba medio tranquilo su carrera. Es lo mismo. Y dos puntos para mí no. A vos te gusta desacreditar al otro y no voy a caer en ese juego. F 2 puntos me estás hablando de mi hermana y yo te la estoy devolviendo con la misma moneda. Y dos puntos no, porque mi marido es Diego Latorre, es un crack, jugó en la selección y es el mejor periodista deportivo gracias a su laburo. No se hizo famoso por acostarse con Natasha Hawaii. Yo a tu hermana la conocí porque se acostó con el chigolo. F2. Puntos, no seas desubicada porque vos te metiste con mi familia. Y 2. Si vos con mi marido. F2. Puntos no te voy a permitir, mi amor, que hables de mi hermana. Ella no habla de vos, no sabe quién es y ese, no te ve, ni te consume. Vos tendrás mucho pico, pero yo también y yo tengo con qué sostenerlo. Y dos puntos yo también. F dos puntos bueno esperemos.